La jornada de hoy de Woman Leader TIC ha sido muy interesante porque ha permitido darnos visibilidad y conocernos o desvirtualizarnos, porque ya nos conocíamos de redes a muchas mujeres que estamos, que estamos emprendiendo proyectos donde la tecnología o es una parte fundamental o nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos, y eso es importante. Por eso, para las mujeres jóvenes, yo les diría que es muy que es imprescindible estar en las TIC por tres razones. Primero, porque da valor a lo que hacemos, es decir, es mucho más rico cuando entendemos un, un contexto más abierto, cuando entendemos la, el, el, el contexto de la colaboración, porque nos da muchísima visibilidad. En el mundo online para no, offline para nosotros es muchísimo más difícil ser visibles, el mundo online es más fácil y sobre todo porque nos permite innovar, porque nos empodera, porque nos hace más fuertes y podemos hacer red, nos podemos ayudar unas a otras y podemos encontrar oportunidades en gente que ni siquiera conocemos, que desde el mundo offline es mucho más difícil.